Quisiera iniciar esta participación diciendo que el tema de la innovación educativa es complejo en varios sentidos y que cinco minutos solamente nos bastarán para iniciar la discusión. Me arriesgaré entonces, identificando como problema principal en la innovación del sector educativo, a la falta de un proyecto académico que facilite la toma informada de decisiones reflexivas y legítimas. Para atender el problema de la falta de un proyecto académico detonador, propongo tres líneas de acción que permitan al Estado, orientar las políticas en materia de innovación educativa. La primera, en relación a la incorporación de las TIC a planes y programas educativos. Una más, sobre capacitación docente. Y la tercera, en función de conectividad e infraestructura tecnológica. describo ahora. Para incorporar las TIC a los programas educativos de todos los niveles, debemos trascender el discurso político, que desde 1989 ha visto en las tecnologías entonces referidas como electrónicas, a un elemento modernizador de la escuela. Sin embargo, a pesar de proyectos nacionales como Enciclomedia o estatales como los gestados en Veracruz de 2004 a 2010, entre los cuales podemos mencionar autobuses Vasconcelos, Instituto Clavijero, Centros Repsamen, Proyecto Galileo y Canal Educativo, o de 2010 a 2016, donde solamente podemos mencionar el proyecto de aprendizaje móvil, móvil todos ellos en educación básica. Para todos, la cobertura universal y el cambio cultural de los actores educativos no se ha dado, ya que la innovación educativa se ha quedado a un nivel de discurso político. La realidad es que el eje rector de la incorporación de las TIC a la escuela sigue siendo el que Microsoft impuso a principios de la década de los 90, donde a los estudiantes de todos los niveles educativos se les enseñaba Windows, Word, Excel, PowerPoint. Y estaba bien, vamos, hace un cuarto de siglo, pero es incorrecto que aun cuando reconocemos que el desarrollo tecnológico es veloz, la incorporación de las TIC a planes y programas no lo es. Para poder incorporar las TIC a planes y programas, debemos modificar los perfiles de egreso de los normalistas, en lo referente al uso y manejo de TIC. De no hacerlo, el aprendizaje de las TIC en, en educación básica seguirá siendo azaroso y producto de la casualidad. Asimismo, un diagnóstico sobre cuánto saben de TIC los estudiantes y docentes veracruzanos nos permitirá develar el estado actual de los saberes digitales de los actores escolares y planear al mismo tiempo cuánto queremos que sepan de TIC al terminar sus estudios. En el mismo sentido, el diagnóstico de uso de TIC de los actores escolares y la redefinición del perfil de egreso de los normalistas nos darán información suficiente para atender las otras dos líneas de acción, la capacitación docente y la infraestructura tecnológica, que ahora describiré. Seguir con la capacitación de los docentes al margen del proyecto académico detonador no es la solución, como tampoco lo es la capacitación de grupos de élite en el uso de una tecnología determinada, ni tampoco puede ser la de orden general o la brindada por una organización que persiga beneficios económicos. Sin un diagnóstico que nos diga cuánto deben saber los docentes del Estado en materia de TIC, cualquier tipo de programa de capacitación será un esfuerzo satelital que no apoye de manera solidaria al logro del proyecto académico rector. Si sabemos a través de la redefinición del perfil del egresado cuánto es lo que deben saber de TIC los nuevos profesores, podremos acompañar a los docentes que no tienen ese grado de apropiación tecnológica a alcanzarlo mediante un plan informado de capacitación. La capacitación, entonces, deberá ser a la medida de cada uno de los docentes y no deberá responder a intereses económicos ni ser de orden general, para lo cual se necesitará un consejo experto estatal en materia de educación que se encargue de organizar esa tarea. Finalmente, en lo relativo a conectividad e infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos, en lo referente a este gasto, eh, lo, de, lo tendremos que hacer en dos sentidos. Primero, se deberá seguir el plan académico detonador mediante el cual sabremos con precisión las necesidades tecnológicas de los profesores, dependiendo del nivel educativo en el que imparten clases. Si en el perfil del egresado se define el uso de un software, sin importar si la licencia es libre o privativa, el Estado deberá proveer a la escuela las condiciones necesarias para poder utilizar ese programa informático, no solamente al pagar licencias de uso, sino al adquirir equipo tecnológico con las especificaciones necesarias para la ejecución de este software. En función de este diagnóstico y de la definición del perfil del egresado de las escuelas normales, también podremos establecer los criterios mínimos de operación de las escuelas, en los que se deberán describir el ancho de banda mínimo necesario, las características del equipo de cómputo y el tipo de programas informáticos y fuentes de información relevantes para los estudiantes que asistan a este establecimiento escolar. Con estas tres líneas de acción, la propuesta de conformación de un consejo experto en materia educativa, seremos capaces de definir un proyecto académico detonador que facilite la toma informada de decisiones en materia de innovación educativa. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Gracias.